En hiperlimpieza disponemos de bolsas fabricadas en polipropileno, con una capa de polietileno, con autocierre de distintas medidas. Estas bolsas son ideales para organizar de forma limpia y resistente productos, ya sean ferreterías, talleres, papelerías... La fabricación de esta bolsa proporciona unas propiedades de resistencia muy superiores al resto de bolsas con las mismas características. Resisten perfectamente al pinzamiento, textura brillosa y con facilidad en el proceso de sellado. El autocierre zip deja la bolsa sellada y además permite el termosellado y cuenta con muescas en la solapa para el desprecintado sencillo en caso de termosellar la bolsa, lo que hace que podamos conservar de forma segura los productos que se introduzcan. En la tabla que aparece en nuestra web podrá comprobar el pedido mínimo de compra por caja, así como las medidas de las bolsas.